Hola, ¿qué tal? Yo soy Cerecero y vamos a ver esta técnica del, del freno de mano, que es excelente. Lo único que tenemos que hacer es mantener apretados los gatillos traseros de nuestro control, el que sea. Esto va a generar que el jugador controle la pelota con ambos pies y la guarde. Ahora tenemos que decir a qué lado queremos que guarde esta pelota. Y ahí hacemos el freno de mano, es un cambio de velocidad. Vean aquí las oportunidades que nos da, ya sea de volvernos a meter hacia el centro y tirar o mandar un centro. Vean aquí el ejemplo, eh, es una técnica muy simple eh, realmente no requiere de muchísima técnica Me mucho... vean ahí Ronaldini metiendo el freno de mano Se puede dejar libre para tirar Es un cambio de ritmo muy importante A la hora de atacar Me vean aquí la jugada Aquí metemos un triple cambio de, de ritmo Y el freno de mano nos saca Además unas caderas locas Con los defensas increíbles de verdad, practíquenlo, tengan su timing, sobre todo cuando van paralelos al jugador, utilizarlos muy, muy buenos, buferos. Pues bien, yo soy Cerecero, ocupen el freno de manos sabiamente porque puede causar accidentes, sobre todo, rotura de caderas. <risa> bueno, buferos, yo soy Cerecero y recuérdenlo, bailando con caderas locas, FIFA la vida.